Bueno, bueno, bueno, como no sé por qué, qué pasó con el live, pero bueno, lo vamos a reaccionar eh, eh, en live, pero no en live. O sea, voy a filmarlo cómo lo abrimos. Eh, y acá estamos tomando una birra, eh, ¿cómo se llama esto? La birra artesanal. Birra artesanal de Río Grande, Fueguina, haz eh, de picas. Y la verdad que está buena, ¿eh? Está buena, está buena, está buena la birra. Eh, bueno, y vamos, como dijimos, íbamos a abrir y lo vamos... Le voy a reaccionar a la verga antes de jugar. Lo vamos a reaccionar y a la verga. Yo me bajo el video y a la verga. Eh, ¿Cuál... Che, cuál... ¿Vos, vos, vos, vos, vos decime, ¿qué hacemos? ¿Un Levi, un Eren o, o, o esta chica que está acá? ¿eh? Le le le el <risas> Levi y la chica. Pues si el Levi. Mira cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro, mira. Vamos por el Eren. Si, ¿Sí, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> dale, dale. Bueno. Dale, vos, dale caña entonces. Ah, hicimos ¿sí el Eren primero. espera, pero, pero yo necesito un buen trago de. Hace ah, picas. Hace picas. Dale, voy a a lo que tu corazón te. Bueno, me salgo a este. A lo que el corazón te. De... Ya sabes que tenés eh, casi 40 años, no puedes hacer eso. Si sí, me de contexto después lo digo. Perdí mi vaso. ¿no? Ah, acá está tu vaso, Nabo. Ah. Toma. Ah, Toma. No se pero de cerveza A ver. A ver. A ver. A ver. A Olvora no, nueva. Olvora figura nueva. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ya le ganó la caja. Ya ganó la caja. No. Uh, ¡Opa! ¡Toma! Me sirve. Opa, ¿Cuántas bolsas? Do, ¿Dos bolsas? ¿Tres? Tres barra cuatro. Mierda. <risa> Deberías una bolsa de... Che, viernes. grande la figura ahora. Sí, sí, ¿no? Me está ganando la caja por otro lado. Vamos a acá por acá. Figura dos, Birka. Sí. Ah, son dos bolsitas. Ah, mirá, son dos bolsitas, mirá. Una con las partes chicas. Las partes chicas. Y después otra con el cuerpo. Vamos a dejar esta parte. Voy a tener un abre fácil por acá. ¿Qué duro Mirá, antes no pasaba eso. No. Esa. Antes venía todo el cuerpo, ¿no Sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Eso está sellado. Si, esta si, Un cúter ahí El cortazo a la verga Ay, me tiene el dedo, Mira cómo te como veo. los dedos, Si, sí, sí, sí. eh? Vamos, cochinillo, eh eh, eh, eh, vamos, <risa> eh, eh, eh, eh, eh. Eh, El cochinote eh, El cochinote Igual, esta no se va a meter eso Hasta que le pongamos las... Eh, de ahí, de acá, acá. Ver, La segunda vez más fácil Ah, queda claro ah. Oh. Torso soy el torso ¿Te <risa> Chistes internos, chistes internos, gente, no lo entenderías No. Te me no, falta, no, mi, te lo me falta mi cigarro, no lo entenderías Che, este tema vas a acordar cuando estoy ¿qué? jugando al depredador. No de advertencia? Bueno, ni lo leímos ver, antes de abrir cosas. No importa no, es no, esta, no, esta no. figura no, <risa> Recanción, las bolsas de plástico pueden ser peligrosas para evitar peligros de la. Servimos un poquito más de haz de no pica. <risa> Me sirve. Dice que. Cerveza oficial de los unboxing. Claro. Después la vamos a empezar a cobrar así, vamos a puta. Hijo de puta. Bien, vamos Sí. Yo pensé que tenía una base más larga, más, más la copada. Ver, sí, sí, sí. Me cagó, boludo. O sea, que seguramente la figura es más grande que la de Levi. Seguramente. Sí, eso seguramente. Seguramente, sí. De ser de tamaño mucho más grande, entonces por eso. ¿Qué es eso? Una hebilla parece. No sé. Ya vamos a ver cuando la armemos. Armarle las patas, no armarle las patas, boludo el brazo el... así no estamos 40 minutos uh -huh. así no estamos 40 minutos grabando como un no sé si si si nada igual la otra es más rápido está complicado ¡Pra! y lo rompía ¿viste? <risa> sí, me vine, me vino, acá una semana <risa> No tiene espadas, me di cuenta, no tiene espadas No, está parado así como Panto por su casa ¿no? sí, sí, sí, sí, ahí está la cabecita Ah, sí, la capa, la capa La capa, la capa ¿Con capa o sin capa? Bueno, Con capa, capa no, no, capa capa, capa, capa, capa La capa invisible Ah, está muy chula la figura, eh Está muy chula, eh ¿Está tú Sí, Sí, sí, sí Sí, el humilca el, el, el puñito ahora no Cómo una persona de 40 años puede tener figuras así, no no lo entiendo. No, no, no. no, lo, entiendo. no lo entiendo. No lo entenderías no. Cómo, cómo, cómo puede ser, ¿no? Eh, cómo puede no ser? Se puede, no se puede, no se puede. Y hay gente de mierda, eh. Así que hoy va, le vas a streamear ¡Hellrodos! Voy a streamear algo ahí, a ver qué onda. Acá el amigo va a streamear hoy eh, y seguramente se va a tomar unas un de picas mientras juega. Obviamente, obviamente no me, me reservé una para después. Hijo de pu. Hijo de <risa> <risa> A mí me faltan 10 pesos para comer una mierda. Es que triste lo mío, weón. Bueno. La vida de un stream. <risa> dale, like <la> <risa> dale. dale <la> <risa> like Seguime, hijo pobre <risa> Seguime que me faltan 10 pesos para la guirra. Seguime, claro, seguime me faltan 10 pesos por una guirra. ¿Lo podés creer, boludo? No puedo, no puedo creer que hayan aumentado tanto la cerveza boludo. No te lo puedo creer, boludo. Ya ni borracho, se puede hacer. boludo. No, no, no, no, no. A menos que ya empieces a comprar alcohol de pírico y lo mezclas con fanta No, con, con, con, no, con, con naranja. de Con tan, con tan, con tan. Con tan, con tan. No, encima ya ah, le, metí demasiado, le metí demasiado pila, boludo. El, no, no, no, no, boludo. Demasiado caro el. La, la Fanta? Sí, la Fanta. Eh, Comprarte una Fanta hoy en día, uff, te rompen el puto culo. Creo que está a como 3.80, ¿no? 080, 3.80. La... 380, 3.80, que hijo de puta, ahora, No te pueden cobrar 3.80 de una Fanta, boludo. Y bueno, ¿Y y perdimos subiendo. todo el stream porque no pudo sacar. <risa> <risa> no pudo sacar una, una cosita de ahí, no lo pudo sacar. No sé si se de esto. ¿no? Señores, el peor unboxing de la vida. <risa> o sea, ah, y, y eso que falta otra figura todavía sí sí sí y esto es sin esto es sin eh, lo perdón, es que sin edición o sea es así a pico velo bueno, sí yo no sé por qué estás eh, o no, sea sí, la, la gente que lo va a ver va a ver que lo abriste, o sea no, no, no tiene sentido de que claro. el, la, la bolsa esté intacta Me gusta <risa> que te gusta meter cosas en el ano del oso <risa> En vez de poner esas clases de cositas, pues no habrían puesto un par de espadas y diarísimo mejor, ¿no? No sé sí, Yo sí, para no. mí, en vez de gastarse para poner esas cositas tan chiquititas que, está, que le está complicando la vida No, eso es espectacular. O sea, yo le habría puesto un par de espadas Yo, para mí Claro, sí, sí, un poquito me emociona la figura bueno. No, sí claro. El Levi no tiene espadas, ¿no? No Ah, tampoco, pero tiene el... Eh, eh, tiene el equipamiento, sí, sí Ajá. Que no sé cómo se llama, no me acuerdo equipamiento 3D. Mira, ya lo comió 10 minutos el, el... Bueno. Creo que no va así, pero bueno. Ah, está chulo, ¿verdad? Este es el unboxing más borracho de todo, Con una cerveza de fondo. Ya, <risa> vamos se ve el Después seguramente en Instagram le va a subir con mejor foto y mejor calidad y todo <risa> A ver, gíralo, gíralo, gíralo, así se vea Tapio Lardo, boludo Tapio Lardo, boludo ¡Genial! Genial, bueno, primera figura conseguida Vamos con la que te truje para que yo ah. creo que muchos quieren ver, boludo. Porque hay, hay mucha gente que le tiene muchas ganas a eso. Está como re duro el vivo, boludo. Sí, sí, boludo. Vale. Está re duro el chabón, boludo. Vamos a ponerlo al fondo. Y no era Levi, era N, boludo. Ah, sí tenés razón, porque <risa> eres le Levi todo el tiempo. Le dije Levi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Soy un sí, culiado. Sí. Bueno, son bueno, cosas que vale Sí, bueno, es que se ve que las de pica es bueno, boludo. Sí, sí. Ala, Ala, ala Burger. Ala, este, ala, esta esta ala, sí me. esa sí me interesó, dije. Y... <risa> Uy, que no me vea la chavana esa porque me va a bardear peor todavía, boludo. No, no, esta. Ah, sí. Ah, Toma, toma. ¡Uy, qué buena que está boludo. Eh, sabía que tenía más calidad que... ¿De qué anime? Somos Quintillillas Ah, de las Quintillillas Sí ¿Y las otras cuatro? ¡Ah, bueno! ¿Si <risa> ¿Sí no? ¿Si ¿Sí no? faltaron las otras cuatro, boludo? ¿Qué pasó con las otras cuatro? No hay presupuesto. De poco, de poco Me parece que mandaba a pedir su favorita ahora. Uh -huh. No es mi favorita. <risa> no, no, no. A mí me gusta la otra. Está bien. Está bien. Vete de tu ¿Qué pasa? Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Oh. No, pero la figura la verdad que tiene alta calidad, ¿eh? Me gusta más que inclusive, incluso que la, la de Eric, ¿eh? sí. creo que la de Eric está buena, pero no sé. Este como que la piecita y todo es como que está mucho más detallada, me parece, para mí. O sea, por los detalles y todo esto, los dos están buenos, pero... Eh... Los colores como que resaltan más. ¿eh? Claro, los colores como que resaltan mucho más. O sea, como que se ve mucho mejor en ese sentido. O sea, si lo comparamos uno con otro... A ver, anda girándolo, a ¿eh? está, está bien hecho. Ah, mirá, el pelo está atrás, tiene mirá, si, mirá, bien pillado la que está. Está bien pensada, ¿eh? es una figura áspera, me imagino. Y, y, y está re bueno bueno, que el auricular como que aprieta el pelo, ¿viste? Sí, sí, sí, está ¿verdad? muy bien hecho, eso. Ah, no. es muy buena figura. Muy buena figura, eh. Mira vos, mira vos. Bueno, ponemos las cajitas atrás para que, para que se vea. A ver, a ver, a ver. Y esto está en Seiki, gente. Ah, metemos, metemos el chivo. Ya que metemos el chivo de de, de, la, de la cerveza, metemos acá el, el chivo de, de, del showroom. Ah, eso sí, el tamaño nada que ver, eh. Nada que ver. El tamaño nada que ver, es gigante el otro. Con razón es más pesado, boludo. Sí, sí, sí, espectacular, boludo. No, pero esta y el levy deben de la misma medida Si, sí, si, sí, yo creo que el levy es de la misma medida que este Espectacular la figura, eh Está espectacular fuera de la caja, es otra cosa Si llegamos al millón de likes le abrimos el levy ah, No, pero eso es para Youtube Ah, tengo no, razón o sea, porque... Eso es para Youtube, estamos... nunca lo vamos a llegar sí, sí. <risa> eh, bueno gente, seguramente voy a seguir hablando en Pelotwitches, en Live de, de, de, de Twitch Que lo dejamos acá en eh, la grabación eh, Seguimos por allá